Hay una denuncia de una supuesta estafa en el cementerio de San Francisco de Macorís. Aseguran luego que luego de comprar bóvedas por cientos de pesos, el ayuntamiento las vendía nueva vez. Más de 90 personas han denunciado que han sido estafadas por cantidades de dineros que ascienden a cientos de pesos luego de comprar bóvedas en el cementerio nuevo de esta ciudad, de acuerdo a sus declaraciones, luego de hacerlas respectivas compras, una persona a quien identifican solo como Plinio, las vendía a otras personas. Los estafadores alegan que esta estafa, los estafados, sí, perdón, lo los estafados alegan que esta estafa contó con el apoyo del ayuntamiento, puesto que a todos se le daban sus recibos debidamente firmados y sellados de la bóveda que ya tenían sus respectivos dueños. Ay. Vamos a dejar que sean los denunciantes que nos expliquen. Vamos a ver qué dicen los denunciantes. Adelante. Bueno, nosotros tuvimos una reunión con todas esas personas que tienen documentos irregulares de esa Nosotros como ayuntamiento ya buscar una solución a esa problemática. ¿Cuántas personas más o menos la Aproximadamente aquí convocadas vinieron como 90 personas, pero realmente son más. Esas personas que ellos compraron terreno en el cementerio de Semaní y los documentos que le dieron son irregulares realmente el ayuntamiento no tenía conocimiento de que esas irregularidades de documentos eh, estaban así en la calle no, eh, según eh, compramos en el cementerio municipal de aquí de San Francisco eh, camina a Villa entonces, nosotros como ser humano fuimos estafados por el señor Plinio eh, alrededor de 125, 30, 130 mil pesos. Eh, y la bóveda parece que tiene varios dueños, ¿tú me entiendes? Entonces, es un poco difícil la situación. Nosotros no encontramos qué hacer, ya no ubican, no nos ubican, no, no nada. Y solamente un cuento y una reunión, y una reunión, y solamente reunión. Profesor, pues tratando de resolver el problema de la bóveda, de la bóveda que Mr. Plinio no ha, no ha estafado todos nosotros, ¿me entiendes? Y vamos a ver cómo salgamos de esto, ¿me entiendes? A ver lo que hace el ayuntamiento con nosotros. En el caso mío, yo compré una bóveda a medio construir, como quien dice. Yo la terminé, la tiré un fino arriba, la volví, la pinté. Y ahora la bóveda tiene dos dueños más. Ese es el caso de pleino y aquí del ayuntamiento. Bueno, que eh, apareció otro dueño, eh, un fiscal, Andrés Luis, eh, yo compré primero que él, entonces él dijo que eso era de él. Yo dijo que no. Yo presenté todos mis documentos legales y estoy en eso. ¿Cuánto ustedes pagaron? Fueron como seis mil. En el año 2009 adquirí una bóveda en el cementerio nuevo. Se la compré a Plinio, que es un estafador. Hoy lo conocemos como un estafador, eh, porque hay mucha gente que han sido estafada. Entonces yo tenía mi bóveda desde el año 2009, tres bocas que le compré a él, por una cantidad de 75 mil pesos. Yo le daba vuelta a mi bóveda cada vez que tenía tiempo, porque esa es la casa segura de uno. Bueno, pero resultó que tuve que ausentarme de la ciudad por, uno, por un tiempito, y duré un tiempo y no iba a darle vuelta. Y cuando llego de nuevo me encuentro que la bóveda tiene otro dueño, la han remodelado, ...y tiene otro dueño, yo ni la conocía... ...si no es por el hijo mío... ...que me dice, mami, si ¿sí esa es... ...digo, no, no es... ...porque está forrada en cerámica y eso... ...y según la señora que está aquí también... ...dice ella que se la compraron por 150 mil pesos... ...yo di 75 mil en el año 2009... ...entonces, nada... ...ahora estamos en el proceso... ...de que hay que ver cuál es el dueño legal... ...yo espero en Dios que haya justicia... ...porque yo soy la verdadera dueña... ...del año 2009, ya lo adquirió ahorita en el 17... ...entonces nada, estamos esperando... ...pero lo grande que hay que decir aquí ante la prensa... ...y ante el pueblo de San Francisco de Macorís ...que era una estafa que estaba apoyada desde el ayuntamiento... ...porque los recibos y los papeles salían del departamento de Catastro... ...del ayuntamiento donde había una señora... ...que era cómplice de Plinio y de Jaque... ¿Eh? nosotros fuimos estafados y creyendo legalmente... ...como la señora que que es supuestamente dueña de mi bóveda, ella tiene papeles supuestamente legales, con sello del ayuntamiento y firma de empleado co corrupto del ayuntamiento. De mañana. Hay un señor Plinio que ha salido a bailar acá en estas denuncias que han hecho los eh, estafados aparentemente, no, los supuestos estafados. Digo supuesto por lo que planteaba, como esto es un caso que tiene ribetes judiciales, hasta que no haya una decisión uno no puede alegar, eh, afirmar un delito de esta naturaleza. Naturalmente. Bueno, yo quiero que coloquemos de nuevo el primer corte que pusimos, que es Ángela Peña, que es la encargada actual del cementerio municipal, cementerio nuevo de San Francisco de Macorís Por favor, producción. Bueno, nosotros tuvimos una reunión con todas esas personas, momentos irregulares de esa. nosotros como ayuntamiento ya buscar una solución a esa problemática. ¿Cuántas personas más o menos tiene el Aproximadamente aquí convocada vinieron como 90 personas, pero realmente eh, son más. ¿Qué ya? esas personas reclaman. Reclaman de que ellos compraron terreno en el cementerio de San y los documentos que le dieron son irregulares, realmente. El ayuntamiento no tenía conocimiento de que esas irregularidades de documentos eh, estaban así en la calle. Bueno, mis amigos, escucharon ustedes las declaraciones de la encargada Ángela Peña. Antes de continuar con el tema, yo quiero saludar a Francis Rodríguez que se suma al panel a su momento. Buenos días, Francis. Buenos días, amado. Buenos días. Ya, ya. ¿Cómo anda todo? Buenos días. Fulvio, adiós. Buenos Gracias días. por la luz de este día que nos ayuda a desenvolver en él. Y siempre pedirle con vehemencia que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Francis Rodríguez. Bueno, con... Marcha bien, a Dios la gracias. Qué bueno, qué bueno, gracias Francis. Bueno, como decía Julio César, alea ya es. sí. la suerte ha sido sí, echada. Vamos a ver, Ajá, quisiera dime, Fran. por mi experiencia municipalista, sí, sí. hacer una especie de, de breve a este tema, qué importante que se haya... Tocado y producto de una denuncia que ya está llegando a, a ribetes impensado porque uno no sabe cómo funcionan a veces o operan algunas personas en torno a una propiedad propia del municipio y que es de todos. Dentro de la administración municipal es esencial y, y básico el cumplimiento de la norma que indica que los ayuntamientos, en este caso el alcalde que corresponda, y luego le voy a decir que esto no es de ahora, esto viene arrastrándose. Y en este periodo se está destapando aún más por la crisis que se ha producido, producto de que personas han tenido que buscar y limpiar su bóveda y cuando llegan supuestamente no son de ellos. ¿Qué pasará con esos seres queridos? Entonces, sí, pero Una pregunta, Francis, sí, para, para poner a la gente en contexto. Eh, tú vas al cementerio de San Francisco de Macorís, compras una bóveda eh, para eh, tu familia, lo que sea, y entonces luego tú vas a limpiar y te encuentras con que hay otro dueño ahí mismo. Eso está pasando, en parte, pero no pero, es así solamente. Ya, ya, mira una cosa, lo que suponemos es, que ese registro inmobiliario municipal está en poder de catastro municipal uh -huh. y una igual en tesorería municipal, que debe dar respuesta al que administra. Cuando usted hace una compra, lo lógico sería que usted vaya a la institución, que es la propietaria, y es la vigilante, y es la responsable de asignar de acuerdo a la oportunidad que tenga de terreno a quien lo solicite. Eso es catastro. Bueno, a través del catastro se solicita y eso se le va a otorgar. Se miden, se asigna el, el local por el, el, el terreno, terreno porque el terreno. está locado, es decir, está Francis, subdividido. Francis, ¿Y cómo? Eh, es decir, eh, eso es lo que uno en principio. Pa, pero entiende. me dicen que ellos pa, para que tienen tú, los recibos. Para que tú, y, claro, ¿por qué? Ahora yo, ahora yo le voy a decir que tiene documentos, recibos y sellos correcto, fíjate ¿Sellos? una cosa ¿Cómo va a ser? en origen tú sabes qué hacían esos personajes cuando yo denuncié en el 2011 <risa> pueden buscarlo en la sala capitular el pleito lo echamos y definía yo esa operación como una mafia rentista dentro del ayuntamiento y se lo decía con responsabilidad de lo menos que puede tener un, ayuntam un ayuntamiento es el resguardo de los seres queridos en esos campos santos. Y te voy a decir una cosa, Yayan. tú sabes que apareció un día, nos salta la noticia, que van al cementerio a hacer enterramiento de una persona y cuando van, no, van a hacer una exhumación de una persona, cuando van, la señora no estaba ahí, quien estaba ahí era un individuo envuelto en una sábana. Tú te imaginas, envuelto en una sábana, y eso se quedó así, yo denuncié y nosotros pedimos a la fiscalía aquella vez que, investigar. que, que investigara, porque eso es cuestión directa de, del Ministerio vamos, Público. ¿Tú ¿sí sabes qué apareció ahí? Para, para darle este detalle. Ajá. Un individuo en una sábana, no en, un, en, no un en una suécte. caja, Ajá. con un disparo en la cabeza. Wow. Es decir. Que pudo haberse concretado un crimen sí, y que esto sin... servir como forma de ocultar el cadáver. Vamos hasta a la eso. llamada telefónica. Adelante, ah. buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, un placer. Buenos días. Un placer. Le eh, estoy escuchando desde Providence, Rhode Island. Ay, qué bueno. Un placer. Bueno, soy, saludos para ti, un abrazo. Un abrazo usted usted desde tu país. Soy un televidente asiduo de ustedes cada mañana tomándome mi cafecito y escuchándolo para enterarme de las cosas que pasan en el país. Qué bueno. Eh, me he acostumbrado ya a escucharlo antes de irme a trabajar y quiero enviarle un saludo muy exclusivo a mi primo, Fulvio Ureña. Ah, pero ah, claro, es ah, familia. Sí, gracias, Fulvio, gracias, la, primo. Te habla Rubén Ortega. Ah, Rubén, ¿cómo está mi hermano? No solamente primo, hermano mío. Nos criamos bueno. bueno. Muchas gracias. Sí. Muchas ¿Cómo gracias. está la temperatura Ay, en Providence? Eh, ¿Cómo está el frío aquí. para allá? Ah, muy fuerte. En estos momentos ya está saliendo, ay, ay, ay. mi vehículo. Estamos a unos 14 grados. Ahora. Te me cuida para allá, Rubén Saludos si no para usted. Igualmente, igualmente. Gracias por gran población de Franco -Macorizano y me han acostumbrado a, a ver a Telenor todo el tiempo. Qué bueno, Estamos maravilloso, gracias, maravilloso. Gracias, qué bueno. Gracias. gracias buen sí, sí, Invitamos a otros que lo hagan. Sí, así es. Mira qué sorpresa para tan yo, agradable. Sí. Qué bueno. Para yo decirte, en el 11 se produjo una resolución donde se paralizaron todos los sometimientos de traspasos. ¿Cómo operaba? Bueno, los cercanos que operaban en el área en el de, de catastro, con cédula de personas que quizás ni sabían que tenían que, que tenían un contrato de de arrendamiento a perpetuidad porque es un contrato a perpetuidad que debe de ser para una familia y no debe costarle cientos de miles de pesos cuando el ayuntamiento ni interviene y simplemente cuando se hacían los traspasos, que yo sepa desde el 2011, no debe haber un traspaso en ese ayuntamiento ni pero, puede haber una asignación una asignación ¿Pero quién pero una, supervisa eso Francis? Bueno, el, en principio, el alcalde es el que dirige la administración y el que supervisa eso en cuanto a, a, a la administración es el alcalde y a quien define a los administradores de los cementerios que deben de dar respuesta a los enterramientos, a las certificaciones y a los procesos si se produce. Ustedes saben una historia. pero, clase, ¿quién, pero ¿quién, es, quién es Plinio? Sí, o sea, exacto, ¿Quién es Plinio? O sea, ¿quién es esa persona que, que está en los cementerios? Plinio era un empleado del ayuntamiento como el Zacateca. Es decir, era la persona ah, pero ahí, la manejaba mane, tiene muy muy vasto conocimiento de ambos de cementerios. ambos cementerios, Bien. pero Plinio no es solo no, adiós. Ahí hay empresarios, aquí hay empresarios inmobiliarios de bóvedas. Aquí hay edificios, ellos tienen como si fueran condominio de bóvedas y viven de eso. Pero ¿cómo va a ser? Pues, eh, eh, vamos a hacerle un llamado entonces al alcalde. Ellos debieran de ser más a sinceros Que responda a esto yo, yo porque pienso, eso es su responsabilidad. Es que pura de... responsabilidad o sea, de la alcaldía. No puede ser que se esté permitiendo y de que los... se esté estafando al pueblo de San Francisco de Macorís y más con una cuestión tan delicada como es un camposanto, como un, es un cementerio. Esa es la palabra, Yayan, ¿Eh? un camposanto. Bueno, la autoridad es, que teniendo es la, posible? No, de, no, de, no ofrece el descanso definitivo de sus seres queridos está perdida. Entonces, eh. ¿qué, quiere decir que en la administración de los cementerios de San Francisco acordé, si hay lio, hay ha sido de Macorís Ha un lío, un negocio eh, eh, a, a propósito de lo que tú dices, de esa persona claro. que apareció en, en, en una tumba, una bóveda, con se un disparo en la cabeza. Todo. Entonces se pudiera no hay vigilancia para cualquier cosa. No fue en este eh. periodo que, claro. No, naturalmente no, no, no, no hay claro. vigilancia, porque sí, no puede pero... ser que se esté vendiendo una bóveda a varias personas y que nadie lo sepa y que entonces todos tengan el mismo sello y que todos tengan documentos supuestamente es. legales. Ese estuvo montado antes de que uh, llegara. Eso tiene Ares. años. Exacto. Ahora, lo fueron aprendiendo y se fueron agregando actores sí, que hoy son ricos. Claro, claro, claro. Ahora y bien. lo conozco, y ellos saben bueno, que yo lo conozco y de quién estoy hablando. Yo lo que yo lo que sugiero es que nosotros continuemos como espacio, como medio... A mí eh, me da... Te como, medio, te mole, como, te como, como medio dedicado a la información... Y al análisis, sé? darle seguimiento a este caso Comenzar a invitar a la gente que tiene que ver con este tema Que nos aclare cosas porque sí, a la gente que llame Porque definitivamente, como aquí no hay muchas consecuencias Para las cosas que se hacen Pero un medio como este se puede convertir en un mecanismo Para desenmadejar en tuertos y madejas embolladas tenemos una llamadita Buenos días Buenas, saludos Sí, buenas, le escuchamos es Francisco Alberto Francisco Alberto Francisco. Buenos días, Francisco Es respecto al caso del de ayuntamiento que está pasando en los cementerios de aquí, San Francisco Ajá, sí Mira, yo quiero decirle, alegría Que el encargado del de ayuntamiento de aquí sabe todo lo que se puede No se le puede tal vez culpar que tal vez que tenga relaciones de corrupción en los cementerios Pero a quién no eh, se le puede culpar al alcalde. No, al alcalde. no, pero espera un momentito. Él es el responsable de la administración. Sí, pero mira, es otro aspecto, vamos a terminar. es otro aspecto, él me tiene me me que responde. llamar, el que estaba representando, el, el que tenía el encargado de ese, en ese ayuntamiento, que tenía esa mafia también. Él tiene que englobar el equipo de gente que él tiene, que, que manía eso. Eso es cementerio. Señor, esto tiene más de más de 15 años pasando. Pero, no, pero no importa, una, porque ya una, le una tiene mafia años equistada. en la administración. O sea, muchísimas nosotros no podemos. En, es. en ese sentido, muchísimas gracias, Francisco. Él, él, él entiende que la alcaldía actual no es es eh, la responsable de lo que está sucediendo. Ahora bien, que ayer aquí ve el mensaje, no es la responsable de manera directa porque tiene más de 15 años. No fue en esta gestión que eso se, se dio. Pero puede, se puede convertirse dado. en la que aclare el problema. Pero por y res, supuesto. Lo y, y escuchaba no, las declaraciones de la. No que obligado Carolina. Hoy día, por lo que he visto, se ha incrementado el problema. Y Lamentable. que las declaraciones de la administradora ¿Cómo es el nombre de la señora que daba las declaraciones? De Ángela de, de, de, de, Peña, Peña Ella dice es que no sabía que esto estaba pasando O sea, y cómo, yo me pregunto ¿Cómo una administradora, una encargada De un departamento, de un cementerio De un campo santo No le llegan las informaciones de problemas Tan graves y serios como esto? ¿Tú crees que no O sea, llegan? No, eso fue lo que ella dijo mm. Que no sabía que eso estaba sucediendo ah, pues no está Y eso su es trabajo. de conocimiento no está haciendo lo que público que hacer. Pero, La cantidad pero, pero, de Carolina, gente tú, que ha puede nombrar y tú ir a un lugar y tú no sabes lo que está pasando. Hasta bueno, que pero tú no cuando te, te nombran, pero, pero una tú vez que... Un tiempo, un tiempo después de tres meses, terminado. tú no puedes alegar de qué no, es lo no, que no, está pasando. Eso, eso, no. eso es de ella público. ¿Cuánto tiene ella? Pero por eso fue que ella convocó a, a esas personas estafadas. Ah, ella? Fue que convocó. ok. Ok, ok. Bueno, y hay bien. 90 personas. No, eso no, es no eso ella dice eso, que es pero, hay más de 90. Oye, pero es que de conocimiento público, Fulvio, amigos televidentes, lo que ha estado aconteciendo ahí hace años, porque tú dices, bueno, yo lo he denunciado en diferentes ocasiones, es Gente de aquí de en San Francisco, que está siendo estafada, no es de Santiago. No. Entonces, como tú que te van a poner en un departamento, vamos a suponer que tengas un mes, o sea, o okay, que no eres de San Francisco, vamos a, a decir eso. Bueno, tal vez ya no era de aquí. Y no sabía eso y convocó para resolver el problema Pero ahí es que debe de ir, deben de ir las acciones Y qué bueno entonces que ella haya convocado para resolver Mira la gente que ha sido estafada Yo tengo un amigo a mí que ahí que me escribe Que a sí mismo le pasó, tenemos una llamadita Que alquiló, rentó una bóveda por 7 mil o 8 mil pesos Que eso es, es que lo que anda Entonces cuando tú vas no, no está tu pariente bueno, mira, ahí Le voy a decir algo, lo correcto y es lo que siempre ha existido es que sea el ayuntamiento que tenga esas bóvedas alternativas para facilitarla a la población. Eso okay. No particulares. Vamos a oír esta llamada. Buenos días. Ahí es que está el problema. Sí, no mira. particulares. Buenos días. Sí, un sí buenas. Buenas. Salud. Se fue. Se fue. Bueno. Es un negocio y muy costoso O sea, una persona eh, para pagar 4, 5, 6 mil o 7 mil pesos Por un pariente, más los gastos Que conlleva el funeral El entierro, comprar eh, la caja Y todo lo demás, una persona de escasos recursos ¿Dónde va a tirar el pobre muerto? O sea, yo entiendo que eso debería de estar Al menos los cementerios municipales Estar en la mano de los ayuntamientos Para que la gente tenga acceso a darle Una cristiana sepultura O una, una el, el finalizar de la vida De un pariente de manera Digna. Pero que no, no están a mano del lo, de ayuntamiento. Entonces, lo que tiene que haber ahí es eh, la una, la una investigación profunda que es que con Estamos, relación a pues quiénes gente. son la gente que están, sí. eh, que están promoviendo la venta ilegal de, de, de estas bóvedas. Yo ¿Puedo? sugiero lo mismo que sugería en el 2011 en la sala, siendo regidor, que enfrenté esa situación. No es posible que el ayuntamiento esté ausente de negociaciones de particulares. Eso solamente <risa> se puede dar. En temas cotidianos de propiedades privadas. Esto es un recinto que está dispuesto para tener espacio de 3 metros a 5 metros. Y ahí hay mansiones. Ahí hay palacios. ¿Dentro del cementerio? Claro, sí. de, más de, más de más de 10 metros. <risa> ay, ay, ay, ah, ay, porque ay. Es Para sus dueños. Entonces, fíjate una cosa: esos palacios tienen una cantidad de bóveda. Que es del, de un propietario que no debiera De tener más que una bóveda Con parada hacia arriba de no más de tres o cuatro bocas ¿Y cómo se explica? Porque se ha dejado A la suerte del negocio ah, Y se han beneficiado maje. colaterales Porque eso es lo más bonito Que es, eso es una industria De la construcción Fuera de sí, la ciudad Y claro. hay que recordarle a este pueblo Que bueno. eh, el, los documentos que existían En el cementerio se quemaron por accidente. Bueno, ¿Eh? Eso fue otro. ¿Ah, ¿Eh? Un ¿Qué? accidente y se quemaron bueno, los, los, eso los documentos sugiero, del, del cementerio eso, de San Francisco de Macorís y mira, no se hizo nada en este acuerdo pueblo para investigar eso. me acuerdo como ahora que eso sucedió a raíz cuando se canceló a Plinio mm. Claro, bueno, y se bueno, quemaron bueno, unos documentos. Bueno, ahí llamada, Qué pues? conveniente, qué Buenos conveniente, días, qué suerte bueno. tiene Plinio Vamos a ver, cosas? señores, vamos a continuar con este tema. Si no, darle seguimiento, me refiero. Pero vamos a escuchar una llamada telefónica. Que tenemos. Buenos días. Buenos días. Buen día. Sí. Eh, señores, yo no sé si ustedes recuerdan el problema y el conflicto que tuvieron Alex Díaz y Plinio cuando Alex Díaz llegó a la alcaldía. Esto fue un problema que hubo muchísimas grabaciones, se llevó a la corte y se llevó sí. a toda parte. Y la gente parece que se olvidó de ese tema. Porque esa mafia existía desde hace mucho tiempo. Y ahora no entiendo por qué. Como que la gente a veces lo graba la cosa y lo guarda y ahora eso se le olvidó por completo. Bueno, sí, gracias a por su intervención. Después llegan nosotros, acuerdos. mire, nosotros Mira, vamos, vamos a. Vamos se a... supone que si no han derogado los mismos re, los regidores de ahora la resolución que frenó traspaso, reconocimiento y legalización, porque hay gente que también. Tú sabes cuántas legalizaciones teníamos nosotros en nuestro poder, paralizada, de esa cédula mandada por esos comerciantes. Más de 225. ¿Pero quiénes Ellos son los comerciantes? ¿Qué? Juégatela y di, di un nombre. Ellos está lo bien, saben. Dámelo por atrás a su momento, a su momento, <risa> a su momento. <risa> tenemos que, es que tenemos que decirlo. Porque Señores, tenemos que desentar la política y el la alcalde administración sabe. Pública. El alcalde sabe que hay una persona que hizo una compra para dejártelo. hay Una compra. De tarea. Hizo una compra a favor del alcalde. Y el alcalde, responsablemente, usted no, yo no lo he autorizado, y, de, y, y creo que se anuló esa compra de ese, de ese espacio. bueno Ay, Y ese Dios recibo mí. lo tienen regidores y lo tienen los comunicadores de, de las páginas. Bueno, luego continuaremos con no, este tema. Carolina, Carolina, un para el nosotros. alcalde se desligó de eso responsablemente y no podemos decir, okay. nadie puede decir que sea responsabilidad Bien. de él. Okay.